De acuerdo con proyecciones de la FAO, este año la producción global de cárnicos aumentará 1.4% sobre 2021, alcanzando 361 millones de toneladas. México, según estimaciones del Come Carne, participa con algo cercano a las 7.6 millones de toneladas. En lo que va del año, Brasil ya incrementó en casi 8% sus exportaciones de pollo versus 2021, con envíos de 1.9 millones de toneladas, valuadas en más de 3.776 millones de dólares. China, Emiratos Árabes, Japón y la Unión Europea, los principales destinos. Muchas gracias por acompañarnos en las breves del sector avícola. Nos vemos la próxima semana.